Bien, vamos a conocer de cerca estos botones. Voy a ir aquí a abrir otro proyecto, otro tool, otro new project tab, donde ya tengo estos estas cuatro pistas y cuatro ítems, cuatro, cuatro objetos que nos van a servir de modelos. Vemos que desde aquí eh, hasta aquí están todos los colores de forma distinta, ok. Yo selecciono por ejemplo aquí esta, esta pista, le hago doble clic y me selecciona también el pejeto, por ejemplo lo pinto de rojo. Hago lo mismo aquí doble clic para seleccionar ambos. Hago aquí doble clic y los voy rápidamente cambiando a los colores que me parecen, sean los mejores en el proyecto que, que esté trabajando. Estos son para los colores normalmente y aquí tenemos otros dos que es blanco y negro y pues sencillamente es blanco y negro no doble clic aquí negro blanco y otra vez aquí negro ok tenemos blanco y negro estos son los colores normalmente yo le agregué estos dos eh, comandos más el primero de la izquierda es eh, track set to custom color y el segundo es item set to custom color entonces por ejemplo si yo selecciono estas le doy doble clic y le doy aquí eh, voy y selecciono un color por ejemplo este le digo aceptar y me colorea el track de ese color eh, es más o menos como este pero ahorita vemos que es distinto porque si yo por ejemplo selecciono acá este y le digo que quiero otro color le doy aceptar y bueno vemos que aquí al interno me cambió el color del del ítem ¿sí? Eh, ahora más adelante voy a explicar esta cuestión sobre mmm, cómo el color del fondo y es distinto al color también del ítem al interno. Eh, sin embargo, para notar que estos dos comandos de todas maneras son cómodos también por si yo quiero un color distinto, pues rápidamente también puedo, si no los tengo acá, si, si me gustan por ejemplo color más que tenga al crema o entonces lo puedo encontrar aquí. Perfecto, entonces para ir a esto, encontrar estos dos botones, ustedes tienen que ir a acciones, show action list y bueno, tienen que escribir por ejemplo custom color. Ah no, aquí es set, perdón, set to custom color. Entonces el primero es este, este de acá abajo, track, set to custom color, que es el que tengo aquí, y el segundo es este item set custom color ok ahí les dejo el dato por si lo quieren modificar y bueno eso es para los colores normalmente ahora mmm, tenemos el siguiente botón que es default color y pues sencillamente nos deja el color como es originalmente el track original okay? entonces dejamos otra vez el track con su color original por default bueno me voy a saltar este un momentico estos dos y vamos a ver estos dos este primero de aquí es un color random entonces seleccionamos aquí nuestro, es el primer track y le damos varias veces clic vemos eh, que salta un color a random voy a seleccionarlos ahora todos eh, y le y vemos Ah, no seleccioné los ítems entonces vemos que todos al mismo tiempo van saltando colores random. Se diferencia este del siguiente, que este en vez manda un color random a todo. Entonces vemos que sean los ítems que um, los tracks son random. Vemos que aquí es verde, aquí es azul, aquí es verde, aquí es rojo. Sí, es random para ambas partes. Ok. Bien. Ahora. Esta parte es chévere. Esta es una de las cositas que me gustan de esta, de este tool y es este el color management Windows que nos sirve para hacer gradientes. Es decir, co coger un color eh, inicial. Por ejemplo, bueno, aquí está el rojo y el azul por, por defecto. Entonces voy a, por ejemplo, a colocar verde eh, este amarillo pollito. <risa> y ahora colocamos, por ejemplo, este naranja pero lo quiero un poquito más oscuro ok aceptar y me hace un gradiente de amarillo a rojo entonces dependiendo de cuántos tracks hayan entonces eh, esto nos va a crear un, un efecto muy chévere y lo vamos a aplicar todo lo que hacemos aquí en esta en esta ventanita lo vamos a aplicar con este y con este la diferencia entre este es que este hace un color gradiente de arriba hacia abajo Sí, entonces bueno aquí no se nota mucho, entonces vamos a, seguir, a ir al siguiente proyecto en este que se notará más y veo que selecciono por ejemplo todos estos tracks y le doy lo que lo que aplicamos aquí con este color con este botón perdón y aplico vemos que tenemos del verde al naranja si quiero otro color entonces por ejemplo de azul el primero y el último eh, que sea por ejemplo vamos a colocar verde. Ok. Cierro la ventanita y aplico. Uy, aquí qué pasó. Esta vaina. ¿Eh? sí ahí ya me lo aplicó. Entonces vemos que me aplicó los tracks. Porque seleccioné solamente los tracks. Si selecciono, bueno, aquí tengo que cerrar esta ventanita. Si no, no me lo aplica. Ok, y ahí aplico y me queda ese gradiente. Es muy chévere ver los niveles, cómo se van haciendo el gradiente del color de los tracks. Esto es muy muy cómodo para, para arreglar distintas secciones. Por ejemplo, yo coloco esta parte que es toda MIDI dentro de este track. Perdón, aquí vamos a hacer. Selecciono de aquí hasta aquí, los meto dentro de este track y por ejemplo esto es que son files audio, creo otro track, certo tu nuevo track, selecciono y los mando aquí adentro. Ups, así no puedo hacer directamente aquí, que me complicó tanto la vida. Entonces de aquí hasta aquí le hacemos el gradiente de azul a clarito. Y por ejemplo de aquí a aquí podemos hacerlo de otro color. Entonces, por ejemplo, de rojo. Uh, no azul ya lo usamos, por ejemplo de rojo a uh, moradito, ok, cierro, aplico y ok ya me queda este, pero entonces aquí no me no coloqué para que me aplicara también a los tracks y ok, y entonces ahí tengo mi gradiente bien eh, hay una cosita que me gustaría decirles. Ah, se me olvidó este botón. Este botón es importante, perdón. Entonces vamos a hacer una cosa aquí primero para entenderlo. Porque este botón que sigue es especial para hacerlo de forma horizontal. ¿Sí? Mientras este no lo aplica... De forma vertical, ese no lo aplica en forma horizontal. Vemos que aquí me aplica el gradiente hacia la derecha. Vamos aquí, colocar acá. Puedo cambiar aquí otro color amarillo y metemos aquí este otra parte. Sí, entonces es muy interesante también el tipo de configuraciones que puede hacer. Aquí verticalmente. Y aquí horizontalmente. Bueno, aquí no se nota tanto con estos colores que cogí de ejemplo, pero bueno, esa es la idea. Bien, y esos vendrían a ser los botones de del toolbar, de Evil Dragons Toolbar. Eh, Ustedes mismos pueden después experimentar y tener sus proyectos coloreados. Eh, hay una cosa que sí les recomendaría y bueno esto es más que todo cuando nosotros trabajamos por mucho tiempo eh, que demasiados colores eh, a veces pueden cansar demasiado la vista y demasiada información y terminamos agotando mm, nuestra energía visual. Entonces es muy Sí es bueno colorear bastante los los colorear de forma moderada los proyectos pero hay una cosa importante aquí que por ejemplo vemos esta pista está toda coloreada nosotros podemos ir a ajustar esta cuestión y lo vemos ahorita dentro de un momento